Bueno, antes, la, antes mataban a la gente cuando la Inquisición mataban a la bueno, gente por okay, porque bien, imagino, eh, se verdad. sospechaba que eran brujos y entonces no, pero la, es que en ese la Santa todo el mundo, Inquisición todo el mundo era brujo el que no estaba sí, de acuerdo con la, la Iglesia oficial, lo mataban, lo mataban. Y, y pero gracias a Dios vino el Derecho Penal y le puso un, eh, un momentito eh, así que hoy es Martes 13 para la gente que le gusta eh, su brujería y su cuestión. ¿Cómo no? Vamos a la pregunta del día a, a San Juan de la Maguana. La pregunta ¿Qué? del día, mis amigos, ¿cuál considera usted debe ser la sanción a funcionarios responsables de entregar ayuda millonaria a artistas? ¿Ayuda millonaria? Y sí. No, no, sí, Giovanni, pero no. Ese tema pasó ya, ¿verdad? Total. O está en, en, en el tapete, otra vez. Sí. Ah, ¿Cuál pues, considera ahí, claro. usted debe ser la sanción a funcionarios responsables de entregar ayuda millonaria a artistas? Háganos el feedback, 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bien, Francis, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, amado. buenos días. Yerjan, amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas precisamente, porque yo no las entiendo, Cómo nuestro país pulula por el deseo de corrección, pero no termina de entender que la vara tiene que ser para todos por igual, si se si, si ha cometido una falta, que la justicia haga su trabajo. Bueno, eh, bueno, las leyes son como la tela de araña. ¿Cómo son? Que atrapan al mosquito y dejan pasar al elefante. <risa> eh, el insecto pequeño lo retienen y el grande rompe ah. la tela de araña. <risa> Muy bien, señores. Contrataciones Públicas sugiere sancionar funcionarios responsables de entregar 55.6 millones de artistas Pero esto es otra Porque hay que aclarar esto verdad. Vamos sí. a ver La Dirección General de Contrataciones Públicas de GCP Sugirió identificar y sancionar A los funcionarios responsables De ejecutar la contratación de 54 artistas Por el Gabinete de Políticas Sociales Contrataciones dice que no se cumplió con el debido proceso administrativo en violación a varios principios de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. El Gabinete de Políticas Sociales contrató a 54 artistas por un monto de 55.6 millones de pesos que fueron pagados basándose en incumplimiento a las normas de contrataciones públicas. Las pretensiones de la entidad era pagar la suma de 100 millones de pesos por la contratación de artista. El documento resalta que los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en este incumplimiento, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 340-06 y sus modificaciones. Recordamos que Tony Peña Guava, por sugerencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, rescindió los contratos suscritos y otorgó como apoyo solidario. Muy bien, Francis. Bueno, eh. Eh, resulta que el cuñadito de, eh, cuidado, el cuñadito de Danilo, el hermano de Candy Montilla, el que tuvo la firmeza de irse a presentar con Nuria fue. No, con, con Alicia. Con Alicia. Y le dijo que no, que en él no ha... El país de las maravillas. Que él no ha... Que él cumplió con la ley 340. y hizo negocios con las EDES. Por más de 20 mil millones de pesos. Influencia. Imagínate tú. Si va un hermano de Candy que no fuera la primera dama si tuviera acceso a 20 mil millones de pesos. Y resulta que este resulta que este no está tocado, que este no hizo nada malo y con una intención que Tony Peñaguaba ha tenido de los artistas que todos lo conocemos y algunos que se ha quedado y no sé por qué no se ha hecho público, que no recibieron el mismo importe, resulta que Tony, sí hay que juzgarlo que está transparentado porque ha justificado justificando a sí. Sí. óyeme, no, no, me estoy wow. comparando estoy comparando un momentico, tú puedes ser lo más serio que tú quieras y lo más eh, atrevido que tú quieras, pero a mí tú me dejas que yo voy a decir, es la falta de de, de, de, de peso 20 mil millones de pesos que nadie sabe que, cómo era que lo hacían a un asunto que se, que se ha intentado establecer para ayuda de la pandemia a este grupo de artistas. Eso, ciertamente que tiene matices de incumplimiento de la norma, pero lo que quiero es significar que 54 millones de pesos intentado pagar a estos artistas, comparado con lo del hermanito de la primera dama, que no era empresario antes de ser eh, primera dama, y ahora resulta que ese no ha hecho nada en este país. Entonces, diablo, como dice Yayan, ¿qué, qué, qué cachaza tienen esta gente? Cuando tú pero robas yo, mucho... Una cosa no justifica la otra. Pero, ah, pero no una justifica. cosa no justifica no, la otra, pero bien. la tapa, pero la tapa y la deja de ver y, y, y, no, y no tenemos... Y óyeme una cosa. Son dos, son dos actos... Eh, y te voy a decir otra cosa. Son dos actos te voy a decir una cosa. Incorrecto, en, incorrecto, el, en el proceso... Son dos actos de violación. Totalmente contrario a las normas. Son dos ley. actos que no se comparan en términos de valor. Pero cuando se quiere atacar una gestión o algo, que lo hagan a los dos. Es un mismo ladrón, oye. el Que, que se lo hagan dulce, a los dos. El que se roba un dulce de la casa no, del coronel. Pero no está siendo medido así. Es el mismo así. ladrón que se mete y se roba una, una televisión a tu casa. O sea es el acto, el valor del acto ah, no el valor de la cosa pero aquí vaga. no se le está dando ese matiz y es lo que yo pido, que a todos por igual pero se mida una cosa entonces pero, que pero quienes pero están se... en el poder son la gente de Peñabara. pero oye una cosa entonces, aquí, ahora, no ahora le entro el DAO a este yo este no gobierno está haciendo todo lo posible por hacer que da el mar, mal a Luis Abinader al parecer los funcionarios no están teniendo sujeción ni al escándalo, ni a las consecuencias. Lo que estoy viendo es, ya ahora cambio de parámetro, porque antes decía, qué bueno que aparezcan estos loquitos que estaban ansiosos de poder y cometan sus errores para que se salga de ellos temprano y se defina que ellos son unos corruptos. Pero hay una cosa, este mismo gobierno tiene la obligación de evaluar los nuevos incumbentes de la Cámara de Cuentas y a la fecha no se ha hecho lo correcto, lo propio. ¿Qué está pasando en el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del cambio en el que nosotros hemos confiado que ahora tenemos una cámara de cuenta y no la tenemos porque la tenemos cuestionada? Esa cámara de cuenta no puede hacer ningún tipo de evaluación a lo que están ahora mismo. ¿Y para qué la intervienen? Pero entonces tenemos una cuestión fundamental wow. que es definir Bien. la Cámara de Cuentas para que se pueda autoevaluar el Estado okay. y se puedan corregir estas cosas. Yang, adelante. Miren, yo estoy realmente impresionado, independientemente de que yo respeto la opinión de cada uno de los compañeros, no deja de impresionarme el hecho de que se quiera justificar una cosa con la otra. Yo realmente, eso, como dicen en el campo, me dio hasta tiriquito aquí. Ah, sí. ¿Saben por tío. qué? Porque usted ¿A qué de llegar... 20 mil millones no lo tocan? Y a este de 54 lo van a matar. Eh, pues son sus gente, son su Pero sus compañeros. la pregunta sería: no si compra y contrataciones ya determinó en el caso del hermano de Cádiz, si hubo algún tipo de violación a la ley. En este caso ya se determinó. Pues, ya está un hecho cierto de acuerdo a compra y contrataciones, Francis. Entonces tenemos que ser claros. En aquel caso, todavía yo no he visto que se haya determinado ningún tipo de violación a la ley. En este caso sí. Y realmente sorprende, señores, porque hace tiempo que lo veníamos diciendo. ¿Cómo es eso de que un funcionario llega al gobierno, coge 100 millones, que no son 55, son 100 millones de pesos, y aquí se los reparte entre un grupo de canchanchados? En principio eran 100 que, y ahora terminan en 54. Y que nada más porque fue que 50. muchos de ellos desistieron de recibirlo. Bien. Un funcionario llega y coge 100 millones de pesos, no de su bolsillo, ni de lo de Luis Abinader. Así como tú dices, ah, que le quieren hacer un daño a Luis Abinader. Señores, miren, en un país como este, presidencialista, óigame bien, óigame bien, público. La gente es inteligente, la gente, la gente no es tonta. Aquí nada sucede sin la anuencia del presidente de la República. Por eso yo decía, cuando lo del hermano de Danilo Medina que no había forma alguna en este país de que ese hermano Danilo pudiera accionar sin el conocimiento, sin la anuencia, sin la autorización del presidente Danilo Medina. Entonces, ahora vamos a cambiar el discurso de que no, el presidente no sabe nada, el presidente lo sabe? Todo, todo, porque el presidente es el número uno del país, es el hombre mejor informado del país, tiene equipos, Verdad, Tiene instituciones solamente investigadas para informarle y me van a decir a mí que el presidente de la República, Luis Abinader, no sabía de esa entrega de 100 millones de pesos que en principio era por contrato. Oiganme oigan bien el engaño, en principio era por contrato y luego se dieron cuenta que no había forma de justificarlo y entonces dijeron no, vamos a entregarlo como ayuda. Incluso quien sugirió que lo entregaran como ayuda fue Carlos Pimentel de compra y contrataciones oye, oye la, la oigan esto señores el, el, eso es para que ahí inmediatamente tu ir a Peñaguaba el doctor Balaguer impuso la norma siguiente él llegaba a las 10 o las 10 y media de la mañana al Palacio Nacional pero a las, desde las 6 de la mañana estaba en su casa recibiendo al jefe del DNI sí. al jefe de la Policía Nacional al jefe del Ejército Nacional ¿eh? o sea la gente más bueno y algunos funcionarios que aprovechaban iban a visitarlo y después, a las 10, él arrancaba, pero ya tenía toda la información que había ocurrido en el país. Y esa norma luego la siguió eh, Lionel Fernández. No sé si en el segundo gobierno eh, la perdió, pero ciertamente Lionel, eh, Miren, eso Miren, con esto termino, Israel. Eso de querer limpiar la imagen... Decir que, ah no, el presidente es bueno, como decía Balaguer, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. ¿No? La, la corrupción pasaba hasta el baño de, de, de tu despacho, porque si tú la permites, porque tú sabes lo que tú tienes. O sea, Luis Abinader sabe con lo que llegó al poder. Él no llegó con, con sueco, eh, ni con gente de, de, de Suiza, ni de Finlandia, no. Él llegó con dominicanos y con dominicanos mañosos, con dominicanos mañosos, que él lo sabe. ¿Eh? ¿Por qué no le marchó a, a, a Josefina? A Josefa de... ¿Por, qué no le, ¿Por qué no le marchó? Ahí tenemos una llamada telefónica, adelante, buenos días Buenos días mis queridos hermanos todos Willy Hierro de este Willy, lado. ¿cómo estás, Hola, hombre? mi hermano Hierro, cuéntame <ríe> Quiero Willy. participar en esta eh, sí. En esta pregunta de hoy Adelante Porque me atañe directamente Y tengo conocimiento de causa ¿Cuánto te dieron Willy a ti? No, nada, déjalo no fuimos incluidos. Dile, Willy, adelante. Nosotros fuimos de los excluidos, vamos a decirlo así. <risa> Hubo un grupo de artistas, eh, cabezado por Johnny Ventura y, y otros más, que se reunieron en el Palacio y le hicieron una solicitud al presidente de que le hiciera un préstamo a ellos en la situación de la pandemia. Resulta que el presidente dice, yo no puedo hacerle préstamo a ustedes porque lo que voy a hacer es que lo voy a liar más de lo que están. Vamos a hacer esto y esto. Parece que al presidente lo cogieron en su buena fe, digo yo, en ese momento. Peñaguaba se junta con un caballero llamado Landestoy, que trabaja ahí dentro del también asesor. La, la, Landolfi. Landolfi. Landolfi, el esposo de, de, de, de Miriam Sirius Cruz. Cruz Landolfi. Sí. Y representante como de tres o cuatro grupos fantasmas, digo grupos fantasmas porque son grupos... ...que decayeron hace muchos años... ...pero parece que él lo tiene firmado a su nombre... ...y tenían deudas pendientes con él... ...él coge esos artistas y lo trae... paquete y lo mete ahí... ...dentro de esa nómina... ...le da su dinero... ...sácalo de él... ...incluso hubo coima... ...en el sentido claro. de que muchos músicos me llamaron... ...y lo voy a decir por su nombre... ...Dionny Fernández... ...me llamó Diomedes... ...del grupo mío... ...me llamaron algunos... ...y me dijeron... ...Willy... ...lo que está pasando ahí es terrible... A mí, me, a mí me dieron 250 y me dijeron, no, tiene que darme 50, pónganlo en esta cuesta. ¿A qué le dieron medio millón? No, tiene que ponerme 200 aquí. Sí. O sea, hubo, hubo una corrupción a todas luces ahí. Sí. Aparte de la informalidad que parece que hubo en el en el, en la, en Bien, el pago. Mime. O sea, hay una situación y parece que compras y contrataciones ha descubierto la situación. Vamos a ver qué sucede. Bien, Era, Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Willy, muchas gracias. Miren, el problema, el problema de, de nosotros es un problema eh, muy serio, porque eh, definitivamente nosotros hablamos mucho de corrupción, pero a la gente, mm -hmm. el, la gran mayoría de la gente no le importa eso. Claro, claro. Porque, bueno, Porque es un dinero que no saca de su, de su bolsillo de manera directa, sino de manera indirecta cuando paga impuestos. Y a la gente no le importa. De hecho, en las elecciones, en los sondeos de opinión que se hacen durante las elecciones, ¿qué es donde se hacen aquí? Aquí nadie hace sondeo de opinión a menos que no sean elecciones, que debiera hacerse para otras cosas. Pero bueno, la cuestión es que ese es el tema que menos valor tiene dentro de los temas a preguntar. Eh, el tema de la corrupción, la, hay gente que ve el tema del 10% por cada... Cosa que yo te consiga con el gobierno porque yo soy un funcionario como algo normal, como si eso la ley lo permitiera. Lo dice, no, no, eso es el 10%. Yo tengo un amigo, me voy a reservar el nombre, que fue funcionario y él decía eso. No, no, yo me gané mi 10%, eso es, eso es mío. Es como cuando tú vendes una casa o una propiedad cualquiera y tú te quedas y tú consigues ganarte el 5 o el 3% dependiendo del acuerdo que tú sí, hagas la con el propietario. Por, y por eso es comisión por intermediación. Exactamente, es comisión por intermediación y eso es normal. Pero eso no es normal, el, el 10% cuando, cuando se da en la negociación con el Estado, como alguna gente cree. Eso es corrupción también. Ahora bien. ¿Cuál es nuestro problema? Es nuestro gene, es que es aquí en la sangre que lo llevamos. Todo el mundo entiende que debe pegarse de la teta nacional y chuparla por un tiempo. Y eso ha sido así con los políticos. Y yo le voy a decir una cosa, el PRM no es otra cosa que el PRD con un nuevo nombre. O sea, los genes del PRD, todo lo que nosotros conocimos en los gobiernos del PRD, después de Bosch, por supuesto, después de Bosch, está en el PRM. Abinader lo sabía, lo sabían todos los que tienen un poquito más de dos dedos de frente, sabían que esto que está pasando iba a, a ocurrir, que la corrupción que se, le, que se le achacaba al PLD no iba a desaparecer porque el PRM había ganado, no señor, al contrario, quizás iba a aumentar. Y fíjense que ha habido tanta, porque por, por lo menos el PLD guardaba la forma, guardaba las formas en o sea, algunos sitios se, se les fue la pero forma. esta gente <risa> esta gente son capaces de decir eh, no se preocupen que ya vamos a cancelar a todo el mundo para nombrarlo a ustedes porque ustedes son los que tienen que chupar de la teta ahora porque los otros duraron 20 años chupando de ella oiganme, no tienen empacho para decir eso, no tienen empacho para decir vamos a cancelar tres mil gente o sea, eso señores solamente pasaba cuando usted veía los gobiernos del PRD entonces el, esos genes están ahí ¿Cuál es, la, cuál, es la, ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es la siguiente, debe de hacerse un de establecer un mecanismo de vigilancia mucho más estrecho, porque hay definitivamente el presidente, por muy buenas intenciones que tenga Luis Abinader, no va a poder sortear ese mare magnum, esa bola de nieve que viene bajando esa bola de nieve que viene bajando que es la corrupción administrativa miren, va a seguir creciendo si no se le pone un esto a tiempo y se, y, se, y se da ejemplo de gente mía que me ayudó a ganar, que me ayudó a estar aquí yo he permitido que lo lleven a los tribunales por corrupción, así con niveles de consecuencias adecuados probablemente pudiéramos nosotros parar mira, la corrupción administrativa, el lobby que... aunque sea un poco el lobby, que en, que en inglés Explica qué es que eso, porque... El lobby es... Ese es un nombre de perro, lobby, ¿no? <risa> <risa> Mira, el lobby es reconocido en el mundo, y en Estados Unidos sobre todo, que prácticamente se practica y hay oficinas de lobismo, que es Government Relations. Es decir, relación con el gobierno. Exacto. Relación con el gobierno. Sabes, Así él es. Era el, el lobista principal de Trujillo, Richard Nixon. Richard Nixon. El, el Antes de ser presidente. Exactamente. Entonces, Richard Nixon era el lobby de República Dominicana y de ahí es la relación con los norteamericanos que en un momento le sirvió Trujillo como forma de contrarrestar que aquí entrara la supuesta intención del comunismo. Sí. Que luego terminó... No teniendo eh, más que un enemigo por las cosas que se dieron aquí. Pero el lobismo en América Latina, que debiera de estar transparentado, aquí tiene matices muy parecidos a lo de México, Chile, Perú, en fin. Tenemos una gen, una genes, como decía Amado, mm. propia de un lobismo no transparente y que aquí, cuando nos ponemos de acuerdo, frente a un presidente o frente a un funcionario para definitivamente lograr hacer el hospital. Ustedes sabían que el hospital estuvo en un presupuesto previo a cuando se inició y ese presupuesto se transfería año tras año y no se iniciaba y andaba por los 600 a 700 millones de pesos, ¿Lo recuerdan? Sí. Y que para nosotros la provincia o, el, o la región tenían unos 1.200 millones en presupuesto que se ejecutó muy poco. ¿Lo recuerdan también? Tengo que recordárselo. Pues miren, a nosotros, como en otras partes de América Latina, es lo mismo que ahora mismo es la trata que hay de una obra que cuesta 700, ahora va a salir en 1.200 millones. Ahí está incluido todo eso, pero no se dice. ¿Ustedes recuerdan lo que se dio aquí con las tierras del mismo hospital? Que estaban chantajeando a los dueños de la tierra para que ellos se dieran una parte en el frente. Cuestión de que tuvieran la avenida de, de acceso. Y ellos no, no se dieron, tuvieron que comprarle. ¿Usted lo quiere? Cómprela. Es decir, Ahora, que aquí es lo mismo, es un mal que no está afectando de arriba abajo y entonces todos hablamos y criticamos, pero nos gusta tener una referencia de cercanía con alguien del poder. Bueno, cuando, eh, moral, cuando entró el nuevo gobierno, yo dije sentado en esa silla y, y no me hicieron caso, porque, oh, caramba, que si le aplicábamos, por ejemplo, a antropología, ¿verdad? si nos íbamos a, allá atrás a los inicios... Y vamos a encontrar, por lo menos lo que yo he encontrado en mis investigaciones, que el primer acto de corrupción que se dio en la isla se dio con la colonización. Los primeros actos de corrupción que se dieron aquí en la isla se dieron eh, con la llegada de los españoles. Recuerden que, que, que, que tuvieron que mandar, de la corona tuvieron que mandar un grupo de, de, de supervisores porque se estaban robando todo aquí, ¿Mm? allá atrás. ¿Y ustedes creen que eso ha cambiado eh, en, ya luego de la República bueno, bueno, Dominicana? imagínate tú, más de 500 años. Entonces, estamos hablando de algo que se va a desmontar en dos meses, que se va a desmontar en, ya, en, en, ya con una, a, a una a sociedad que ya está año. arraigada en la corrupción. Una sociedad que quiere que se respete la ley, pero que quiere un chance. ¿Mm? Una sociedad que quiere que se respete la ley, pero que me den un chance. Una sociedad que no quiere corrupción, pero que me den lo mío. Una, una sociedad que no quiere ¿verdad? Que, que se nombren a la gente por, por el llavismo por clientelismo, ¿verdad?, ni por no, política, con, con pero me que me nombren a mi nombre. primo. Por ejemplo, yo yo, yo eh, preferiría que me nombren a mi esposa, a mí no, yo no, eh, a mis hijos, a mi cuñado, a mi hermano, a todo mi entorno, a mí no, yo no necesito eso. Mm. Así es que somos una sociedad de doble moral que lamentablemente busca la solución, busca la fiebre siempre en la sábana. Se los dije, no hay forma de cambiar esta sociedad ni en un año ni en dos tenemos que comenzar a trabajar con una sociedad nueva, ya lo planteaba Platón, es con los niños que tenemos que trabajar y a esta a controlarla, lamentablemente, así es. Bueno, como decía un filósofo alemán, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos que cambiar. Tenemos.